Ah, mañana es el trote. ¿Vamos a comer? Aún. güey. Béis. Ah. de allá. güey. Qué incómodo. Ah. Muchachos, miren, esta es la situación. Dicen que esos espagueti, dicen que este espagueti está bien. Pero nosotros vamos a desmentir ese <risa> misterio El día de hoy. Vamos a probar. Ay, Emilia, no lo rehaciste todo. No, no, no. de la Mela, Ay no. Ay, no, Voy a grabar esto, perdón. ¿Por qué? Es que me da risa cuando estás haciendo las cosas a última hora. ¿Qué aguantadas. ¡Qué hace ¡Ah, chupirú! ¡Ya! ¡Lo vi, lo ¡Eh! ¡Chupirú! ¿Dónde Interesó? ¿Desde cuándo son azules las envolturas de boca? Es que es una especie. <risa> <risa> es es? Focus? Ya te manchaste la cara. <risa> ¿Qué piensas hacer si ¿Sí? no acabas? <risa> Llorar Pero Pero dejar semestre no es una opción ¿Verdad te <risa> Pepín Pero ya me lo termino este, ya te acabo ya con mero. la envoltura. sí acá, cállate, acabo con la envoltura y lo pego, y ya tengo la evidencia 4. Pero el chupirul. ¿Ya está listo? ¡Haz el chupirul! Estoy haciendo, estoy haciendo el chupirul. Lo estoy haciendo. Ah. Oh, Son sí. unos genios. <coughs> ¿Dónde venía? Ah, ok. Ah, ayuda envoltura. A ver qué estás haciendo, Mota. Escena uno, toma 10 Hermoso, hazlo otra vez. Otra. <ríe> oh Dios. Sí, continúa. Destruido por la guerra. No tiene lugar a donde ir. ¿Puede ser la probeta o allá? Hola la <risa> ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh, oh, ¡Ah! ah, ah. No, we... güey! tu madre! ¡A la verga! ¿Qué va a hacer? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ah! A a la no! Y qué? Uh. Te la aprendí por accidente, perdón. La Minecraft. foto. No video. ¡Minecraft! este Ya No sirve este hay No que tirarlo. No se me <tose> ¿Qué opinas? ¿Qué opinas A lo mejor nos dan un strike Ya, no me veas porque me da pena. Pero cómo subirme ¿Sin Jotoy? ¿A más <risa> sí, ¡Qué fuerte! <risa> <tose> Super gracioso. Es <tose> lo último en bromas. Concentración al cielo. Ay, cabrón. Ah. <tose> pues, se ve bien. Pues, ¿esto <tose> oh. oh. <tose> qué? Ah, qué churra, güey. ¿Quieren ver? Sí. ¿Qué no dejamos eso? Ok, proyecto Chernobyl <risa> Hay que meter esto junto con el, la cosa radioactiva Si sí. se sí, estropea, es pues ya no voy a comer todo el perro día. Sí. <risa> no se ve ay, ay, ay. Caminaste sin un bastón. ¿Dónde está el perro?